El aprendizaje por simulacro es aburrimiento es contemplativo es bulimia es descriptivo Ah, pero el aprendizaje por experiencia es placentero narrativo participativo y experiencial, pasaremos de lo descriptivo, a lo narrativo, de lo predecible, a lo inesperado, de lo ajeno, a lo personal, del texto, a lo audiovisual, de los recursos del pasado, ...a recursos actuales, de memorizar, a hacer, de una isla, a un nodo, de lo contemplativo, a lo vivencial. Las herramientas son las metáforas y nombres bolones, los detonantes, la autobiografía y la cultura visual el trabajo por proyectos y las performances